amigos del pescador, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarles algo de conservadora, estamos en pleno verano, temperaturas muy altas, necesitamos mantener nuestra bebida, nuestra comida, nuestro alimento, lo que tenemos al camping, a la pesca, a la playa eh, eh, fresco. Digamos. Eh, y bueno, vamos a mostrar algunas opciones de conservadoras, diferentes marcas, por ejemplo, acá tenemos eh, una conservadora, la clásica en 30 litros, la marca Mauri, con, con manija, en este caso... Una conservadora que es más que nada para gaseosas de 2 litros y cuarto, un chapuchito. Lo, lo, lo básico, digamos, si uno va a la playa o si uno está de pesca, también llevar bebidas, llevar tienda y demás. Después alguna opción así de la marca Coleman, por ejemplo. Esta es una conservadora también que viene con, con ruedas. Ya son, eh, en capacidad son grandes, entonces a veces es práctico una conservadora con ruedas por el tema del peso. Eh, en este caso, como verán se puede extender la manija, se puede achicar y tiene manijas laterales también para levantarla de, de ambos lados, digamos en el caso que se prefiera algunos bolsitos así de este estilo, bolsitos térmicos eh, para aquel que no, no tiene espacio o que quiere algo más compacto cuando se termine lo que, lo que lleva para conservar estos bolsitos lo que tiene bueno, que son prácticos, se pueden eh, doblar y, y achicar, digamos van a quedar de plano y no van a ocupar nada de espacio a la hora de, de volver, digamos. Son más que nada para conservar eh, eh, durante el día, digamos, no, no mantiene tanto la temperatura como una conservadora de plástico, pero ayudan bastante eh, y, y retienen bastante. Bueno, y como verán, acá hay diferentes tamaños: eh, con manija, con ruedas. Por ejemplo hay un modelo de la marca Coleman de 150 QT, es una conservadora que llevan mucho los cazadores también, o aquellos que necesitan llevar transportar, transportar de una provincia a la otra a veces eh, y mantener bastante tiempo a las cosas, está bueno en un tamaño grande. Eh, así que bueno, para el tienen que a pie de pantalla, los que pide, nos consulta por algún tamaño en especial, alguna marca en especial, y los hablamos de la mejor manera. Sepan siempre que abonando en efectivo, transferencia tienen descuento y abonando con tarjeta de crédito, los van a en cuotas sin interés. Así que los esperamos.